digital de Construyendo la Televisión. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado especial, eh, un compañero, eh, un gran amigo y también una persona muy conocedora sobre marxismo y sobre filosofía en este pequeño ciclo de, revol bueno, de revolver a este programa a sus estados originarios, que era más un programa cultural y bueno, dedicado a temas académicos, filosóficos, culturales, y hablando de cultura vamos a hablar también de lo que es cultura el día de hoy. Y como digo, tengo de invitado a Julio eh, Yáñez, que es eh, estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un ilustre marxista, además, debo decir. Eh, bienvenido Julio, gracias por haber estado en la entrevista. Eh, buenas noches con todos, buenas noches Aníbal, ¿qué tal? Eh, bueno, esto ya estaba planificado desde antes, pero bueno, por cuestiones eh, de tiempo no se pudo dar. Pero nada, estoy agradecido de estar acá y ya bueno, ya quería visitar <risas> 12 días de ti. Eh, gracias por la invitación y nada, que fue bien la entrevista. Gracias, gracias. Y este, en efecto, si lo habíamos pensado hace un tiempo. Eh, lamentablemente no se pudo dar en este momento y ya, estás allí, ya estamos aquí y creo que vamos a conversar muchas cosas importantes e interesantes el día de hoy primero, el tema del, del que vamos a girar es el rol de los intelectuales ¿no? uh -huh. eh, ¿qué es un intelectual? sería la primera pregunta para saber qué es el rol de algo tenemos que saber qué es primero ¿no? entonces ¿qué es un intelectual? Uh, mira, mmm, buena pregunta Ahí justamente eh, hay, mucha, hay mucha opinología sobre lo que es el intelectual, ¿no? Muchas veces lo utilizan como, bueno, algunos sectores eh, ramplones, ¿no? Lo utilizan como un despecho, ¿no? Una especie de algo despectivo para referirse a alguien que meramente está en lo académico, ¿no? Que no sale del escritorio y, pues, evidentemente no tiene un rol práctico, ¿no? Ese, ese sector ya lo conocemos, ¿no? Evidentemente, eh, el intelectual no es aquel que está aislado del espacio político, público y de la lucha por la supervivencia cotidiana. Hay una definición de intelectual que da Jean Paul Sartre, es el, el intelectual comprometido. En una entrevista a Jean Paul Sartre le dicen eh, a usted, ¿por qué defiende la revolución cubana? No? En su momento estaba muy de moda ¿no? la revolución cubana y la revolución de octubre. Pero claro, eh, Sartre con todas las equivocaciones que le podemos achac achac achacar, pues dijo algo muy interesante, dijo eh, todo aquel que sea científico no es por ende intelectual, todo aquel que se dedica a su profesión intelectual no es automáticamente intelectual, sino aquel que en, en el ejercicio de su profesión, evidentemente el intelectual está inmerso en pues, la división del trabajo, este hombre que está dentro de la división del trabajo y solo puede vivir a costa de su trabajo intelectual, ese hombre aún no es un intelectual, que es un científico, un ingeniero, un filósofo, etcétera, etcétera. Pero un intelectual se distingue, dice Sartre, porque, pues, encuentra en su arte, en su ciencia, encuentra, pues, que Encuentra la universalidad, porque el científico busca, busca leyes, evidentemente, y las leyes son, precisamente, ¿qué? Universales. ¿no? Pero como esa universalidad que le Enseñó la burguesía, ¿no? La educación burguesa le enseña esa universalidad. Él no encuentra esa universalidad en la sociedad. En tanto que no encuentra la universalidad en la sociedad, pues encuentra una contradicción en la misma sociedad. Es cuando encuentra esa contradicción, es cuando encuentra la contradicción en sí mismo, ¿no? Que ve en él mismo lo universal, pero afuera ve que, por ejemplo, están utilizando la física nuclear para crear bombas nucleares. Cuando denuncia esa contradicción de la sociedad y esa contradicción en sí misma, en sí mismo, porque sigue haciendo su profesión, ahí estamos hablando de un intelectual. No solamente en la denuncia, en encontrar esa contradicción, estamos hablando de un intelectual. Eso, me parece, es lo que es un intelectual. Vendría a ser entonces eh, aquel académico, aquel científico, aquella persona que se dedica eh, a una actividad. Eh, digamos, conocidas como actividades del pensamiento, por decirlo de alguna manera, que eh, deja de vivir, digamos, aislado en ese mundo y pasa a eh, reconocer las contradicciones sociales, reconocer la, eh, digamos, la situación que vive el mundo y sus congéneres y toma de alguna manera un partido, una acción, ¿no? en este caso la denuncia de lo que se está haciendo mal Cierro de alguna manera. Eh, en ese sentido, ¿cuál sería el rol de los intelectuales? El rol de los intelectuales. Ahí es una pregunta mmm, muy curiosa, ¿no? Eh, porque uno diría el intelectual pues no tiene un rol, ¿no? Porque es aquel que está haciendo artículos, papers, evidentemente actualmente, el, por ejemplo, el ejercicio, el ejercicio de mi práctica, por ejemplo, de de mi carrera es hacer papers y punto eso es lo que hace la gran mayoría de egresados de mi carrera ¿no? hacer papers, papers, papers y hacerlo en revistas ¿no? indexarlas y lo que hacen también los científicos eh, el rol del intelectual en sí eh, va más allá de eso va más allá de la inmediatez eh, evidentemente de, de, la, de la división del trabajo y además de denunciar y encontrar en sí mismo la propia contradicción como mencionaba Santré ¿no? Ver que ese humanismo, ¿no? el humanismo burgués, es realmente el humanismo de una sola clase, la universalidad de una sola clase. ¿no? Entonces, el intelectual, ¿qué hace? A la par que ejerce su oficio, por ejemplo, hemos dado el ejemplo del físico nuclear, que ve que están haciendo bombas nucleares. ¿no? El intelectual, ¿qué haría en ese momento? Pues sería denunciar eso, eh, organizándose con otras personas que ejercen su misma profesión, por ejemplo. ¿no? Y denunciar que, precisamente, precisamente, están utilizando la racionalidad de la ciencia para un fin irracional ¿no? porque si nos damos cuenta el intelectual saca necesariamente que de la racionalidad de los medios tiene que venir la racionalidad de los fines ¿no? yo no puedo aplicar solamente la lógica de los medios sino por cómo creemos que se han hecho las cámaras de gas nazi ¿no? racionalidad de los medios pero para qué fin ¿no? el intelectual aboga por este fin racional igualmente que sus medios en ese sentido, el rol del intelectual sería organizarse e ir más allá precisamente de, de su escritorio, ¿no? Apuntalar a, a una crítica de lo existente. Eh, evidentemente, eh, el intelectual no va a, a, de alguna forma, crear nueva sociedad, ¿no? Él es el del rol crítico, pero él tiene que apuntalar, organizarse para precisamente superar esa fase de la crítica y pasar a pues, una organización racional de sociedad, como precisamente eh, anhela la razón, ¿no? Porque recordemos, que precisamente como muchos han bueno eh, han pasado por aquí eh, bastantes personajes, eh, el comunismo es organización racional de la sociedad, por ejemplo. Entonces, en tanto que la razón ya no está en la cabeza, sino tiene que estar en la realidad, evidentemente el rol del intelectual tiene que ser abogar por esa racionalidad en la tierra. Por un cambio en la realidad, por decirlo de alguna manera evidentemente evidentemente. el concepto de intelectual o del rol de los intelectuales que tú mencionas me recuerda mucho un concepto de Gramsci eh, como sabes yo soy un confeso gramsciano algún día habrá un debate de si existe el gramscianismo o no el mariatequismo y todos los otros sismos este, existentes el trotskismo puede que no pero lo demás sí está debate eh, y el semi-feudalismo tampoco. no ese, ese creo que ya... Es este ya... es un debate, ¿no? Es este debate, dicen. dicen. Pero bueno, además que, eh, bueno, eh, yo saludo precisamente que seas este más de la línea de Gramsci. A mí me recuerda bastante a Mariati. Mariati es, creo, en Perú el ejemplo perfecto del rol del intelectual. ¿no? Pero, claro, eh, nunca ha habido mariateísmo, evidentemente, porque... Precisamente no ha habido una... Bueno como se le dice, ¿no? para que tenga que existir una nueva etapa del marxismo tiene que haber una superación de los fundamentos antecesores. ¿no? En ese sentido tiene que haber superación y de alguna forma desarrollo ¿no? del marxismo en la teoría y la táctica de la lucha. En ese sentido, eh, Marietti pone el método en la realidad y sí, evidentemente, plasma y aplica el pensamiento marxista de la realidad peruana. A eso se le llama pensamiento marietil. Sí, claro mariateísmo ya sería un desarrollo, ¿no? Ya luego otros arro, salaban otros el, el, el desarrollo. El desarrollo de mariateísmo. <ríe> y bueno, la cuestión es que ahí el, el rol del intelectual creo que tiene que ver más con mariateísmo, ¿no? Por ejemplo, mariateísmo, eh, recordemos, el sector aprista, mariateísmo fue aprista hasta el 27, ¿no? eh, El sector aprista, sobre todo este bibliómano, el bibliómano aprista, Polímata también es Alberto Sánchez. Mencionaba que precisamente Mariátegui nunca fue leninista, ¿no? cosa que era por lo demás falsa. ¿no? Y es que los, los apristas siempre quisieron quitarle ese rol revolucionario a Mariatelli. Es más, dijeron que cuando él se había ido a la Tercera Internacional ¿no? eh, pues y había hecho un documento explicitando que se consideraba leninista, que convertía la socialdemocracia y estaba precisamente de acuerdo con la Tercera Internacional, bueno, ahí los aplicativos dijeron no, eso es eh, pues, la, eh, la intromisión de eh, agentes de la Tercera Internacional y los que le rodeaban, porque María estaba muy enfermo. ¿no? Hay, hay, hay unas cosas cuestiones interesantes ahí, ¿no? Porque es eh, gracioso porque la gente, al menos en el Perú no sabe mucho eso, ¿no? Eh, hay un acercamiento intelectual, teórico, diría yo, entre María y el propio Gramsci, cuando María Telly vive en Italia y forma parte del Partido Comunista Italiano, partido fundado por Gramsci. Eh, hay ahí ciertas, digamos, eh, reminiscencias del pensamiento de Gramsci en María y eh, me recuerda también esa misma discusión, existe dentro de... de de los que se consideran gramscianos. Hay algunos que aceptan la idea de que Gramsci fue leninista y hay otros que dicen que no lo fue. No, entonces, eh, es muy gracioso porque eh, si podríamos considerarlos maestros y discípulos fueron puestos en debate si, si fueron o no fueron leninistas. En el caso de Gramsci eh, algunos consideran que su leninismo era un leninismo de facto al haberse acogido a las órdenes de Lenin desde la Segunda Internacional y al haber eh, leninizado, por decir así es, no sé si existe la palabra, me no, la sí, yo, yo eh, el Partido Comunista Italiano. ¿no? Y al haber, digamos, eh, separado de aquellos sectores que no querían seguir el leninismo y lo que sí. Es, es curioso, porque igual en todo caso, como marxistas, tendríamos que decir que más que una declaración verbal, eh, las cosas se definen por los hechos. Uh -huh. Entonces, bueno, si por los hechos ya estamos hablando de una realidad concreta, la discusión creo que habría terminado un poco ahí. Claro, eh, la cuestión es que evidentemente dicen más los hechos que las palabras, y los intentos de Mariatti por unirse a la tercera internacional... Hay un escrito, sobre todo de eh, Miguel Gutiérrez, a Marxista Leninista se llama. En ese escrito, eh, pues ahí Miguel Gutiérrez se va contra Hugoneira, que precisamente defiende que Mariatti nunca fue leninista y que realmente fue un intelectual más. ¿no? Ahí viene la discusión que tenemos ahora, ¿no? Eh, el tema que nos aborda, el rol del intelectual, ¿no? Mariatti mencionó en reiteradas ocasiones, Lenin combatió el confucionismo obrero. Lenin combate las ideas erróneas propias de los marxistas de su momento. Es decir, llega a ser lucha de ideas, lucha teórica. Llega a adoptar la postura del imperialismo. Llega precisamente a, eh, precisamente a apoyar fervientemente la revolución de octubre y la figura de Lenin. ¿no? Eh, y es gracioso porque, en todo caso, incluso por un tema de revisión histórica, si... José Carlos fue militante del Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Italiano es un partido marxista-leninista. Entonces todos los militantes son marxistas-leninistas. Ya ya incluso por una cuestión eh, bastante de, de, de, de la documentación, incluso diría yo, que un partido, este, están un poco alejados de la realidad. ¿no? Yo, yo me sorprendo la capacidad de la gente que tienen para hacerte unas pajas mentales y explicar cosas, <risa> o sobre explicarlas en realidad. Sí, eh, sí. Evidentemente. Es muy curioso, es muy curioso ese punto. Y hablábamos también del rol de los intelectuales, y yo decía que había cierta eh, cierto concepto que me recordaba a Gramsci cuando Gramsci habla sobre el intelectual orgánico. El, el intelectual orgánico para Gramsci es el intelectual que eh, baja, digamos, de esa idea... Eh, cultural burguesa y desciende al seno de la clase trabajadora y con su conocimiento eh, ayudando a la clase trabajadora llega a una praxis transformadora de la sociedad ¿no? a una praxis creadora incluso diríamos yo, entonces en ese sentido eh, incluso uniéndolo con el tema que hemos estado hablando hace un momento en efecto pues este Mariategui sería la prueba más eh, evidente de este intelectual orgánico ¿no? de ese intelectual orgánico que, que es precisamente el que cumple el rol del intelectual dentro de, de los fines que la clase trabajadora desea ¿no? exacto y también habría que apuntalar que el intelectual no nace de la nada ¿no? hay algunos que piensan que no, el intelectual también lo veo mucho eh, bueno, yo que estudio filosofía evidentemente también soy parte del gremio del CEP. ¿no? también veo mucho eso, ¿no? de que el intelectual es aquel que está en su escritorio encerrado y por completo ido hacia el mundo espiritual de la cultura, ¿no? y así va a vivir toda su vida y está por encima de los demás ¿no? esa visión romantizada y completamente estúpida ¿no? de lo que es eh, el intelectual, no es cierta ¿no? y el... lo que es la cultura ¿no? porque hay una, una sí. relación eh, entre un intelectual y la cultura ¿no? entonces eh... Digamos, el intelectual hace, vive, desarrolla la cultura. Entonces, también implicaría, creo yo, no sé si tú opinas lo mismo, que al haber una distorsión de la idea de cultura, hay también una distorsión de la idea de intelectual. Entonces, estas dos ideas, eh, que tienen una especie de relación, diría yo, simbiótica, eh, están totalmente distorsionadas. ¿Por qué están tan distorsionadas? Buena pregunta. Antes de pasar a esa pregunta que me parece muy interesante, eh, eh, terminar con lo de esto del intelectual. No ¿Cómo nace un intelectual? Un intelectual, y voy a citar aquí a Gusto Salazar Bondi, disculpen a algunos si no les gusta Salazar Bondi, pero esta este es muy buena. Bondi menciona, Bondi. menciona que un gran ideal humano, esto creo que lo dijo, oh, sí, lo menciona esto en la revista de, let, de artes y letras. Eh, sí, sí, sí, revista de artes y letras. Aquí lo dice menciona un gran ideal humano una gran aspiración una gran inspiración no brota del cerebro ni emerge de la imaginación de un hombre más o menos genial brota de la realidad histórica ahí cuando leí esa frase dije pre, eh, magnífico ¿no? completamente cierto no se debe precisamente como recordé, recordemos recordemos ¿no? el marxismo uno dirá, oye, pero vamos a ser ¿no? ¿Qué, ¿cómo es posible que esté adoptando la el, el una postura más material? ¿no? Claro, un método materialista de alguna forma en ver al intelectual. Es que claro, todos los intelectuales post siglo XIX, si no adoptan el, la metodología de que el, el pensar proviene del ser social, están completamente perdidos. Estaríamos hablando de una época de los, por ejemplo, de los de los historiadores de los Ares que decían ¿no? que la historia se hace porque por la voluntad de los Ares. No, no, y como decíamos, en una discusión entre Marcos de hace unos días, <risa> eh, incluso la posmodernidad es hija del método marxista. Todos los posmodernos de alguna manera terminan bebiendo de la dialéctica de Marx. Recuerdo, por ejemplo... Saludaría un poco, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, que... Eh, y es algo que no se dice mucho. Uh -huh. eh, hay un texto de Simone de Beauvoir eh, que es este el otro sexo uh -huh. no, eh, y en este texto eh, la forma en la que va digamos la metodología empleada por Simone de Beauvoir en el texto es una metodología dialéctica uh -huh. entonces de alguna manera bebe de, de Marx y todo, y, y todo el feminismo posterior que deberá de ella va a seguir bebiendo de de alguna manera de Marx y es irónico, decía yo, porque ciertos eh, descendientes de la posmodernidad uh -huh. quieren matar a Marx son unos parricidas. parricidas sí, quieren matar a Marx y con ellos se matarían ellos mismos, porque mucho de su, de su forma de ver el mundo nace también de ahí ¿no? entonces, eso este es un poco raro es un poco raro, hay una cuestión extraña, porque hay intelectuales que quieren matar la, el, su rol histórico porque porque hay este deseo de de ni quitarse a sí mismos sí ahora que veo ya tengo dos preguntas pendientes <risa> <A> ver, <risa> vamos vamos por la, la, la última que había pasado era la de cuál es eh, esa definición que podemos encontrar de cultura está eh, la cultura la definición de cultura está corrompiéndose al igual que la definición de los intelectuales Sí, y eso justamente eh, pues lo había investigado yo en, en un artículo que tengo, una de acerca del carácter afirmativo de la cultura, eh, eh, del escrito de Herbert Marcuse. ¿no? Marcuse hace justamente la misma pregunta que tú. O Se dice, evidentemente, eh, el concepto de cultura, ahora ya no sabemos qué es cultura, ¿no? Porque ¿cultura de qué ha nacido? Cultura ha nacido de cultivo. ¿no? Que decía Cicerón? Cultura, anime, filosofía es. La filosofía es el cultivo del alma. Hannah luego llega a decir, ¿no? evidentemente, que esta es una definición más de cultura. ¿no? Pero lo que tenemos ahora es la cultura antropológica, ¿bien? lo que hace el hombre, todo. Marcuse dice, y hay otra definición de cultura, y es la que no ven los antropólogos, los filósofos, etcétera, Y es esa definición de cultura de los nazis, por ejemplo. La definición de cultura de los nazis era la de que contraponía el mundo espiritual, el mundo... Eh, pues de, eh, evidentemente, los valores y la civilización, y lo independizaba precisamente del mundo eh, corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual de la cultura, decían ellos, ¿no? Eh, de alguna forma eh, son todos iguales. Por ejemplo, eso se llama la cultura nacional, la cultura germana, ¿no? En contraposición con los demás ¿no? en Europa. Y en contraposición con, eh, bueno, el mundo. Eh, bueno, que ellos mencionaban el mundo del comercio de ese momento, ¿no? Los nazis tenían ese, ese, ese concepto de cultura, de separar el mundo espiritual por encima de la civilización, ¿no? En ese sentido, pues, eh, Marcus menciona, ¿no? El, el concepto de cultura que más, eh, que más eh, se acerca a lo que vamos a considerar el espíritu y la historia universal, es decir, eh, la racionalidad de la historia eh, se acopla más al concepto de cultura que tiene que ver tanto con los hechos del hombre, vamos a decir la infraestructura de forma pedagógica y la superestructura, es decir, el mundo espiritual propiamente dicho, etcétera, etcétera una unidad eh, conforma una unidad en la cultura menciona ahí eh, este filósofo ¿no? de la escuela de Frankfurt evidentemente yo eh, estoy más por este el sentido de cultura ahora, eh, así creo yo, podemos entender mejor lo que es la cultura. Y si el intelectual tiene una unidad histórica entre lo que estudia y lo que vive, evidentemente no puede ser un apolítico, no puede ser alguien que está separado no, de no la puede realidad. Decir también, no pueden existir los apolíticos. No pueden existir tampoco, no, es incluso, una contradicción eh, también. Eh, incluso, mira, yo veo, yo lo aunque los marxistas, y lo decía un entrevistado de hace una semana, ah. este decía que los marxistas no debemos hablar de ciencias humanas, ¿no? y a mí me gusta hablar de ciencias humanas porque soy un gran parjero mental también, sí, soy un humanista mental de vez en cuando, no he perdido esas costumbres burguesas, debo admitir y confesar. Pero a mí, por ejemplo, cuando los apolíticos ¿no? o los libertarios vienen y dicen que el hombre no es político ¿no? Que, que se puede vivir separado de la política yo solamente por fastidiar le cito a Aristóteles bueno, Aristóteles definía al hombre como un animal político si tú dices que no eres político entonces no eres hombre no sé qué eres, pero humano no, para empezar no eh, ¿por qué seríamos políticos? pero antes de eso antes de eso que ya vamos formulando tres preguntas, creo. Pero es que yo soy así. ¿eh? Me ocurren cosas nuevas un momento en especial. Cuando tengo un entrevistado tan eh, sustancial, ¿no? ah. que, que tiene tanta sustancia para aprovechar intelectualmente, ¿no? Como diría Marco Aurelio, tanta amiga y tanta sustancia. Eh, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Por qué? Eh, y esta va a ser, digamos, una pregunta previa. Tómalo como un digamos un bypass, un bypass. A, a las preguntas que aunque no sé si debo usar bypass en Lima esa palabra <risa> es un poquito peligrosa eh, ¿por qué tenemos esa visión deformada de cultura? Muy buena pregunta ya nosotros ya nos estamos acercando ya a una idea mucho más concreta y realizada y trabajada de lo que es cultura ¿no? bien vamos a ver un breve repaso de lo que fue pues la cultura eh, bueno, antes de salir de eso quisiera eh, terminar lo de Marietti, ¿no? porque creo que ha dejado un po se lo hemos dejado un poco al aire al, al pobre, Mariategui tuvo también su etapa eh, filosófica literaria bohemia, como Juan Cronix exactamente, como Danuncio también, o como el mismo Flaubert ¿no? sí, sí. la cuestión es que evidentemente Mariategui Tuvo, tuvo esta etapa de rebeldía ¿no? y bohemia literaria, ¿no? como muchos querríamos también tener, ¿no? evidentemente eso es un vicio bueno, pequeño burgués, y eso lo plasma en el artista y la época, ¿no? ese escrito genial, ¿no? sumamente genial en el que habla de la decadencia de la literatura burguesa, pero claro, en, el de, en, el, en defensa del marxismo, que lo estuve leyendo últimamente, eh, él plantea que eh, pues, la herejía individual es que es infecunda. Él dice, la herejía individual es infecunda en defensa del marxismo. Es decir, que la rebeldía individual, la rebeldía emocional, completamente bohemia, salir todos los sábados a Barranco, por ejemplo, a fumar sus puchos y luego ir al periodismo. Ya. Lo siento, me, me voy a reformar. No, no me jalen, no me expulsen de mi sí. organización, sin ser parte de ella. Eso es cierto. Pero bueno, pero bueno eh, esa, esa rebeldía es infecunda. Dice Mariatti que lo que realmente vale es que la organización, lo que realmente vale es sumergirse entre precisamente las masas y optar precisamente una responsabilidad propia de aquel que se dice precisamente contemporáneo, político, marxista. Justamente en una biografía que vive Mariati, menciona que él justamente después de pasar por este periodo, eh, ahí es donde se encuentra ¿no? su, desde jovencito ya se encuentra su, sus aspiraciones a, al marxismo ¿no? Eh, por ejemplo uh, partimos de algo no existe pues eh, una innata clarividencia ojo, nadie nace como un intelectual ¿no? eh, nadie es escogido por los dioses ¿no? por como ah, dicen algunos una especie de genio eh, espiritual, o de conciencia Sí, algunos neofascistas dicen eso pero bueno eh, <risas> eh, ese, sí abiertamente lo digo ¿no? para mí son neofascistas los que dicen eso de tocados por los dioses no pero no, hay, no existe ni una innata nadie nace sin intelectual y hay bases objetivas, como ya mencionamos como vos, Alasar Bondi, hay bases objetivas para el surgimiento de un intelectual, de una figura histórica como Mayati, no eh, y esas son la crisis política que se estaba atravesando en, a principios del siglo XIX no recordemos eh, la, la revolución de octubre, la revolución de febrero, eh, los obreros combativos del Perú, por ejemplo, ¿no? Y la vida biográfica. Marietti llega a ser obrero de diseño gráfico. Obrero, sí, sí, sí. Y él ahí ya toma partido por la clase obrera. Cuando ya en su etapa del periodismo empieza a, precisamente a apoyar luchas obreras. Pero él siempre mencionó, yo no lo hago por el sentido de la justicia. Eso es moralismo barato. Y luego llega a criticarlo fuertemente en defensa del marxismo, ¿no? Eh, eso es sentimentalismo barato yo realmente lo hago porque evidentemente yo me identifico con la clase obrera ahí realmente eh, se da eso, ahora también considero, tiene que ver parte con la vida biográfica de María Tigre, porque María Tigre ha sido muy golpeado emocionalmente, María Tigre ha sido un hombre, vida. Eh, una vida muy, muy dura a nivel emocional, él llega a decir algo que se me ha quedado grabado ¿no? en carta a Berta Molina Berta Molina que fue una mujer que se quedó eh, porque ni siquiera era su verdadero nombre, pobre Mariategui, ¿no? pues, evidentemente no tenía mucha suerte en eso, no como muchos. Eh, Berta Molina, eh, se queda en el anonimato, no es su verdadero nombre, pero él le mandaba muchas cartas y le dice en una de esas, eh, eh, contigo no voy a ser falsamente modesto, o ¿no? ves que si no variara algo, si fuera un mediocre como todos los demás, pues no es, no es posible que yo suscitase sórdidas, hostilidades, escándalo tras escándalo, ¿no? y es que eh, es cierto yo he siempre vivido en son de combate porque me han hecho mucho daño y creo que eso es lo que ha formado a Mariati como eh, también eh, parte de tener esa, esa frialdad política a la hora de analizar ¿no? porque a pesar de que nuestras emociones digan una cosa, la realidad es más cruel y fría ¿no? sí, la, la realidad se impone la realidad se impone, bien, eso por, sobre, por parte de Mariati. a veces citando ¿no? porque internet es lo que debería ser, lo que es. Es lo que es, evidentemente. No es no es no es No Tú tienes un problema con Kat, ¿no? Con yo yo, tengo color, me... yo no te Yo Es una extraña. Eh, no sé, una retía personal. <ríe> sí, es <una> personal, <risa> me Es el no Es no estaba, de, no lo, digo y digo, y lo que va de la semana me va citando tres veces el imperativo categórico. Yo digo can, sí, sí. Yo no, el, serio, es que, que yo lo digo, digo, este hombre me plantea algo tan bello, tan racionalmente bello, tan sólidamente abstracto, y a la vez bello en esa solidez abstracta, y después digo, pero no se puede, can, no se puede, no, no se puede, regresa a la realidad vuelve a este mundo no no se puede es muy bonito estás soñando regresa así no es el mundo bien ¿Qué está, qué, cuál era la pregunta que habíamos dejado tres cuatro pues. qué dices no, no es que eh, a ver Kant está en los límites del pensamiento burgués no simplemente eh, lo que él hace es describir la la época moderna no eh, en ese sentido eh, el imperativo categórico es como diría Jorheimer en crítica la razón instrumental no ¿Ya viste esa...? esa... Todo, todo, desde manda una crítica. Sí, sí, sí. Crítica. Todo la, la crítica es un, un problema, problema en, en el nombre de los filósofos, por eso es textos que ¿no? Claro, misterio de la filosofía se llama crítica, la crítica, crítica. Sí, claro. <risa> misterio de la filosofía. Pero bueno, como te decía Kant, eh, para cerrar este puntillo que se abrió de paréntesis, eh, Kant eh, en con categórico y Horkheimer llega a decir, ¿no? Evidentemente eso es el trasplantar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Ese es el problema de aplicarlo así, de esa forma mecánica. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo realmente es trasplantar la industria al pensamiento ético. Es igual de mecánico, es igual de evidentemente como fórmula científica, como, como patente industrial, para, precisamente para que todos se puedan comportar de la misma forma. Es precisamente la acción de la industria sobre el pensamiento filosófico. Es más, él llega a decir que la modernidad es precisamente la industria sobre el pensamiento filosófico. Había un este un filósofo de, de crítica geopolítica que decía que el invertido categórico y me hace recordar eso era como una eh, como una máquina que producía obediencia. Yeah. Sí, me acabo de imaginar toda la zona industrial y acá haciendo una máquina para obedecer. ¿Obrero? Sí, obrero, obrero. El obrero del pensamiento. Pero hablando de la cultura, uh -huh. era una de las cosas que habíamos quedado sueltas. ¿no? Eh, ¿Por qué se deforma la cultura? Ah. No es la pregunta. ¿Cierto? ¿Por, ¿Por, qué? Qué, ¿Por qué pasamos a tener esa visión de cultura que, que no es la visión de cultura que deberíamos tener en todo caso? ¿no? ¿O, por qué, ¿O si existe esa visión de cultura, me imagino que será la visión de cultura de la clase dominante, pero no necesariamente tendría que ser la visión de cultura de la clase trabajadora? ¿Por qué tenemos desde la clase trabajadora todavía esa visión de cultura? Claro, en la ideología alemana, ¿no? Marx dice lo siguiente, no las ideas de Precisamente las ideas dominantes de una época, si tú lo sabrás, son evidentemente, ¿no? E ese es el primer capítulo, poder ir a la filosofía clásica alemana. Eh, evidentemente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué se deforma el concepto de cultura? Es muy interesante porque, precisamente, eso vamos a ver que no va a ser igual el concepto de cultura que se tiene desde la antigüedad hasta la etapa contemporánea. ¿Qué decía Aristóteles en su momento, no? Eh, eh, evidentemente, ¿quiénes van a tener acceso a la cultura? Los, los que tienen precisamente una ocupación superior. ¿no? Y esa ocupación superior requiere de un conocimiento superior. Y evidentemente te está diciendo por ahí, ¿no? Hay hombres superiores, ¿no? <ríe> Pero bueno, esa es, esa es la visión, evidentemente, del esclavismo. ¿En qué? En la mentalidad de Aristóteles. Dice, no, los esclavos no pueden... Llegar a conocer lo bello, lo, verde, lo, lo verdadero, lo justo y lo bello. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos están todos los días ocupados manteniendo su supervivencia cotidiana. Claro, y además... aquí no puedo hacer. Claro, evidentemente. Y justamente, ¿quiénes son los que tienen tiempo libre? Los sacerdotes, la casta, de los que tienen esclavos, etcétera, etcétera. Y esa buena conciencia de decir oye, estos no pueden hacerlo porque evidentemente no, no, no, no pueden No hay hacerlo. ocio, no, diría. No hay ocio, y Aristóteles ya agrega, son inferiores, ¿no? pero eso ya no, escapa de nuestro análisis. ¿no? Bien, esa era la visión de cultura para ese momento, que era la filosofía. ¿no? Recordemos filosofía era ciencia también. ¿no? Evidentemente, luego viene la etapa medieval, donde también ¿no? dicen, como son siervos, solo pueden acceder a través de la escuela dominical, etcétera, ah. etcétera. Ahora en la modernidad es donde viene el problema. Porque la modernidad tiene un, una especie de concepto de cultura que se le llama, bueno, Marcus se le llama cultura afirmativa. ¿Qué es cultura afirmativa? La cultura afirmativa es precisamente, y esto nos va a hacer acordar bastantes a ciertos intelectuales, bueno, no, a ciertos, eh, podría decirse intelectuales, pero bueno, X. Eh, la cultura afirmativa es la cultura de la época burguesa. ¿Y por qué se distingue de la antigua y de la medieval? Porque si nos damos cuenta, ahora que nos dicen, ¿no? Cuando nos mandan a hacer una tarea, por ejemplo, sobre cultura, ¿cuál es la conclusión que le siempre? Estamos mal porque no nos informamos bien. Estamos mal porque no nos informamos bien para otra. Estamos mal porque no conocemos bien del sexo, por ejemplo. Estamos mal porque no conocemos bien de economía. Conocimiento, cultura, cultura, cultura. Es decir... Una acumulación Ajá. De, de ciertos... De, bueno, y evidentemente, ¿qué es la cultura? Un mundo espiritual, ¿no? Pero la cultura afirmativa, eh, ya vamos a ver por qué se le llama afirmativa, eh, te dice, este mundo espiritual es un mundo obligatorio para todos, mm. independientemente si seas, tengas una posición en el proceso de producción, independientemente si seas pequeño burgués, trabajador, si eres de limpieza, etcétera, etcétera. No, no importa que no tengas tiempo, que tengas cultura, ¿no? Y no me importa qué, qué papel tienes en el proceso de producción, sino que esa cultura está inmediata a ti, como tú tienes un papel inmediato con tu trabajo, un papel inmediato con la mercancía, un papel inmediato con la política, así tienes que tener un papel inmediato con la cultura. Es decir, la cultura se fetichiza, la cultura se vuelve mercancía. Y evidentemente esto esconde las relaciones sociales de existencia. Porque yo te digo, el problema no es... El, la, la categoría económica del salario. El problema es que tú no te informas bien. Si yo te digo eso, estoy ocultando precisamente las contradicciones de la sociedad existente. ¿Se acuerda tanto los libertarios eh, eh, que eh, dicen eso? Sí, sí. El problema no es de, el problema es que no te has informado no, sobre el sistema económico. Debiste haber nacido. Una de oro Se ignora eh, una realidad material, además. Se ignora las, las condiciones reales en las que vive. ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero le falta la cultura? ¿no? Y, y en una respuesta, incluso burda, uno puede decirles, pero. No sé, pues de, de Apu, no sé, A ver si una cultura en, en, en, en, en los cerros habitables del, del Perú. ¿no? Hay una anécdota curiosa con eso, porque el Boletín de Lima, ¿conoces el Boletín de Lima? No, no, no. El no, Boletín creo. de Lima fue una revista cultural en la cual se empeñaron muchos intelectuales, intelectuales orgánicos, ojo, en, en poder, eh, pues, realizarla, ¿no? No duró ni un año, porque no se pudo vender en Madre de Dios, En Puno Querían culturizar esa zona, eh, de forma idealista, ¿no? Pero como estaba caro, evidentemente, y nadie había, no había demanda de ello, pues se quebró. El boletín de Lima, hasta ahora sigue, sigue siendo vendido en San Marcos, evidentemente en las revistas pasadas. Bien, eh, eso eh, principalmente. Luego, eh, me habías hecho acordar. Ah, ya, sí. Justamente Marcus resume todo lo que se mencionado diciendo: La cultura afirma y oculta las relaciones sociales. Dadas. Y afirma, ¿por qué? Afirmativa, ¿por porque? porque afirma las relaciones de vida existentes. Y cada que quiera criticar algo, critica de forma moderada, pausada y prudente. Ahí ya recordamos a quienes critican... claro Un genio. Por eso no, yo respeto mucho la escuela de Frankfurt. Yo creo que ahí justamente no se ha estudiado debidamente. y Creo que eso tiene que ver con una falta de estudio del marxismo. ¿No? Eh, no vamos a poner acá un liberal a, a, a discutir la escuela de Frankfurt no que va no, a no, el no no no, entiendo, no, entiendo, no entiendo a Marx no entiendo, no no no a hay personas que simplemente no, no, no porque no puedan, sino porque no les da la gana de entenderlo, a pesar de que tienen todas las herramientas materiales para hacerlo. Claro, y mira, ¿cuál es lo más curioso de la cultura afirmativa? ¿Qué, qué tiene dentro? ¿no? Supuestamente la verdad, la belleza, un mundo aparte, ¿no? ¿Pero qué pasa? Categorías Aquí, éticas. También. Éticas, por ejemplo. Hay algo más curioso todavía, y es que lo vemos acá en nuestros críticos peruanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que, es que literal esto parece, no el estudio de la cultura afirmativa parece eh, un, una radiografía de la inteligencia peruana o cualquier inteligencia de grupúsculo de algún país en específico. Pero si te das cuenta, pues eh, eh, la, la cultura afirmativa, los cultos, llegan a tener esta personalidad que no quieren te, nada que ver, no quieren saber nada de lo que tenga que ver con el comercio ni las relaciones dadas. ¿no? Es, se alejan del mundo y se retiran a su seguridad literaria, ¿no? Y evidentemente, eso es una actitud liberal. La actitud liberal dice, ya, que se dé todo, pero que no me afecte a mi vida privada. Si me afecta a mi vida privada, entonces las cosas deben cambiar, ¿no? Evidentemente, eh, también, ¿no? También el culto, el de la personalidad de la cultura afirmativa, se va contra quienes quieren cambiar el mundo existente, diciéndoles extremistas, ¿no? Eh, esa, esa no es una forma refinada de hacer cultura, es una forma, no es una forma refinada de cambiar la sociedad. Como escucho aquí, de César eran por ejemplo, bastante. <risa> sí, sí, sí. Yo tengo aquí un texto que creo que ya lo he leído, pero vamos a leerlo en cámaras. El texto original completo, porque yo no sabía leer una parte, se llama Socialismo y Cultura de Tonio Graffi. Eh, Dice lo siguiente, que me parece muy interesante. Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de recipiente que hay que rellenar y apuntar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario para saber contestar ...en cada ocasión a los estímulos varios del mundo externo. Esa forma de cultura es verdaderamente dañina... ...especialmente para el proletario. Solo sirve para producir desorientados... ...gente que se cree superior al resto de la humanidad... ...porque ha montado en la memoria... ...cierta cantidad de datos y fechas... ...que desgrana en cada ocasión... ...para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Solo sirve para producir ese intelectualismo cansino e incoloro... ...tan justa y cruelmente fustigado por, aquí nombra a alguien... ...llamado Romin eh, Roland... ...y que ha dado a luz a una entera caterva de fantasiosos... ...presuntuosos, más deleteros que la vida, de la vida social que los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para la belleza y la salud física del cuerpo. El estudiantillo que sabe un poco de latín y de historia, el abogadillo que ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia, a la irresponsabilidad de los profesores, creerá que son distintos y superiores incluso al mejor obrero especializado el cual cumple en la vida una tarea bien precisa e indispensable, y vale en su actividad 100 veces más que esos otros en las suyas. Pero no es cultura, sino pedantería. No es inteligencia, sino intelecto. Y es justo reaccionar contra ella. Y sobre la definición de cultura, uh -huh. me gustaría poner la... La de la disciplina, dice, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? La cultura es cosa muy distinta, es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista, de, conquista superior, con, de superior conciencia, por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Confía. La parte de la disciplina me ha gustado. Eh, justamente esa vez que lo estábamos leyendo te manifesté que eh, precisamente eso eh, habían llegado otras, otras personalidades hablando de la cultura afirmativa Stalin llega a hablar sobre el concepto de cultura no propiamente dicho, sino de la cultura burguesa no llega a decir eh, la burguesía se va contra sus propios principios cuando llega el fascismo, por ejemplo ¿no? se va contra su propio, como diría Marcuse, idealismo liberal y, pues a tener un realismo heroico mucho más pegado que al idealismo más pegado al irracionalismo ¿no? eh, justamente ese, esta cultura afirmativa, ¿cómo pasaría a, a superarse con la realización precisamente de qué? de una revolución social ¿no? evidentemente, y eso eh, siempre lo he repetido ¿no? eh, también es una de las obras de Mao eh, la revolución no va a ser tan fina no va a ser tan culta, no va a ser un banquete, ¿no? es una lucha sangrienta por la, por la adquisición de una nueva sociedad. ¿no? Y una cultura no afirmativa, señora Marcuse, eh, debe darse en, el, en la lucha, ¿no? cuando ya de alguna forma se tenga el poder ¿no? como, como clase eh, obrera. Y, y también refuta a ciertas personas que dicen no, para que el pueblo tenga cultura, por ejemplo Kauski decía como, eh, eh, como para que el pueblo tenga cultura, hay que expandir la cultura, ¿no? eso sería expandir la cultura burguesa, ¿no? una, la cultura de una sociedad combatida, convertirla en la cultura de una sociedad nueva, ¿no? y no, no es así, hay que precisamente sacar una nueva versión de cultura, y esa cultura como disciplina me parece genial, ¿no? eh, me parece genial y, y puede ser puesto a debate, y, evidentemente eh, eh, yo por el momento pues, sí estoy de acuerdo en ese sentido con que la cultura sea... Vertida como disciplina. Sí, interesante. Interesante posición. Regresando, hemos ido bastante lejos. ¿sabes? Hemos empezado por un negocio y estamos en otra. Sí, sí, sí. Lo sí, sí, sí. rápido. Tenemos verdaderos personajes, in, de, de verdaderos intelectuales orgánicos en el Perú después de Mariategui. De intelectuales orgánicos que además. Tengan una visión de cultura como en la que hemos podido llegar a coincidir el día de hoy. O estoy pidiendo imposibles por ahora. Hay cosas que no se pueden decir. <risa> no, mentira. Pero sí, eh, además de hubo uno más. Eh, pero sí, eh, creo que debemos hacer, si no lo posible para hacer uno, tomar las bases para que exista uno. ¿no? Por ahí escuché a Juan Pablo una vez que dijo ¿no? que, bueno, tu invitado, ¿no? Sí, sí. Eh, dijo este, que puede que el pensamiento guía o el intelectual orgánico, como lo llamarías tú, eh, tenga 15 años ahorita, ¿no? O, sí, sí, claro. o, que te, o que sea, no sé, mi alumno del colegio, imagínate. Eh, o que sea cualquier otra persona. Eh, evidentemente, eso, por eso no sabemos ni siquiera nosotros si lo vamos a hacer o no. ¿no? Es solamente hay que hacer los esfuerzos, si, si bien para imitar, si no bien para imitar, para sentar las bases, para que Precisamente cuando llegue el momento histórico surja este intelectual. Porque como recordemos, ¿no? es el intelectual no surge una, de un cerebro genial, ¿no? como nos gustaría pensar, sino surge de épocas históricas específicas. De la realidad histórica surge. El sí, sí, hay gente que piensa que llega de un, de un cerebro tocado. ¿no? Sí, hablando Desde de eso... Inigualables, repetible. No. Hablando de eso, justamente esto de que el, el obrero... Eh, aquel que tiene una posición en el proceso de producción que no le deja tener un tiempo suficiente para cultivarse, ahí viene pues el debate de la industria cultural. ¿Qué hace precisamente la clase obrera, que es la clase proletaria, la clase campesina, cuando llega a su casa, pues un día largo y tedioso de cansancio, pues se a ver la televisión, los celulares, etcétera, etcétera. Y por eso los estímulos son tan inmediatos y van a ser más inmediatos. Porque mientras te diviertas más rápidamente, menos tiempo precisamente vas a tener para cultivarte, etcétera, etcétera. Es gracioso porque hace unos días estábamos precisamente hablando de intelectuales burgueses que... Eh, de alguna manera son bastante interesantes uno de ellos era ah, de, Negri el de Negri y el otro era César Gildebrand ¿no? uh -huh. justo esta inmediatez que tú le hablas él la había denunciado de alguna manera uh -huh. pero el problema con de Negri que si bien conocía los problemas del mundo y lo conocía muy bien él se había entregado a esta idea casi de que el ser humano estaba condenado por una cuestión filogenética. ¿no? Que el ser humano era un error evolutivo, un grotesco ser que no tendría por qué siquiera haber evolucionado. El máximo error de la evolución es el hombre. Es casi una sentencia que diría de Negri. ¿Por qué? Porque hay personas como de Negri que pueden llegar a conclusiones que... Son muy interesantes y que pueden denunciar cosas muy importantes como esa y al final terminar dando una respuesta como ya, ok, yo puedo, él, él puede llegar a entender de que eh, existe una cultura de la inmediatez, como le llamaba él, no, eh, y una eh, digamos deshumanización del ser humano, pero llega a decir que la respuesta a todos estos males es que el hombre es una porquería, porque sí ¿Cómo es que llegas primero a reconocer los problemas de una manera tan interesante y luego, no, el problema es que eres un, una porquería evolutiva? Oh. <risa> no, mira. Eh, mira, es una pregunta genial. ¿Por qué? Porque justamente antes de venir aquí estaba leyendo esa parte y hay algo que De Negri no tenía y que sí tenía Mariatti. Por eso De Negri nunca va a estar a la diestra de Mariatti. Y es que De Negri no tenía conciencia de clase La conciencia de clase Es la visión de la totalidad Histórica y social en su conjunto Y evidentemente Si no tienes eso Los conocimientos son de un ecléctico Lamentablemente Incluso yo, yo llegué a seguir Y los que me conocen lo saben no Llegué a seguir <ríe> Demasiado fielmente De Negri sí. De que inicie el programa, no sé por qué. Siempre dicen que me parezco a de negri. Eh, dicen Entiendo. que hablo como de negri. Yo no sé si hablo como de negri. Ah, ¿sabes lo que decía él? Que supuestamente él hablaba sí, así, así así, porque justamente tenía ascendencia italiana. Y los italianos hablan con las manos. Tienen mucho, con mucho mucha, mucha expresión en su habla. Bien, ¿no? eh, ¿qué estábamos? <ríe> allá, bueno, en que de negri no tenía conciencia de clase. La conciencia de clase. No solamente es un proceso mental, sino de la realidad. Si uno no vive experiencias eh, y no interioriza esas experiencias de vida, evidentemente las experiencias económicas, políticas, etcétera y no las interioriza y no las asimila a su vida, y no las juzga bajo la metodología dialéctica materialista, eh, es decir, bajo el método científico, no va a poder establecer una, un buen juicio respecto de la totalidad social, porque ¿por qué digo que no es un buen juicio el de Negri primero porque descosifica el mundo, está bien, ¿no? evidentemente dice que hay inmediatez ¿no? o sea, se ampara en, en, en, este, en Homo de, de, de Sartori por sí. ejemplo eh, cosa que ya es decir parte de una visión kantiana eh, también se ampara en, en muchos otros trabajos ¿no? y él dice, evidentemente el hombre es el único que destruye su propio hábitat. Por ende, eh, el hombre siempre ha sido así y así será. No, ahí falta la perspectiva histórica. Estamos, ¿Ese es el hombre? Sí. Pero ese es el tipo de hombre con el que te ha tocado vivir. Ese no es el hombre antiguo, ese no es el hombre medieval. Ese no es el hombre del renacimiento, ese es el hombre moderno. Ese es el hombre contemporáneo. Y si uno quiere cambiar al hombre, precisamente lo que De Negri no veía es que todo parte del ser social. Es irónico, es que me acordaste en la entrevista que tuvo con Ginebron, mm. y yo puedo decir que por mucho que quiera y admiro a Ginebron como un intelectual, eh, obviamente no es un intelectual orgánico. Mm. No puedo disfrutar de su pluma, puedo disfrutar de sus opiniones, pero sé mm. que no es un intelectual orgánico. Justamente ahí, pero hay, hay, un, uh -huh. hay una parte en esa entrevista que te cito, donde Justo de Negri estaba en este pesimismo absoluto que lo caracterizaba y Hildebrand le responde y le dice pero Margot este, tú te olvidas que hay una realidad política y social que no abarca todo, y lo dice él, y es como <risa> Sí, porque eh, eh, uno ve al Hildebrand de hoy que incluso vive aún más Aislado, Estoy aún más aislado de lo que viví en ese momento y es como ¿qué pasó? mira, yo sé que tienes mucha llegada, así que no sé si voy a ver con pero mira yo me leí cambio de palabra y una piedra en el zapato incluso llego a tener, yo tengo una foto con Gildebrandt no sabes la decepción que me llevé pues. es que, mira, cuando él entrevista a precisamente eh, a, ¿cómo se llama? Alfonso Barrantes que Alfonso Barrantes, hay que decir la verdad eh, mi madre lo conocía pero él, él era un electorero él era un oportunista evidentemente no eh, si bien es cierto, hizo lo del vaso de leche pero eh, más allá sus cuestiones no iban más allá del, de la pugna electoral no eh, a él le preguntaba no que si él era estalinista o qué opinaba de la masacre de Pol Pot. ¿no? O, este, y encima él se hacía como el estalinista. ¿no? Decía, no, sí, es que Stalin hizo tantas cosas malas, que no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente, un estalinista, bueno, entre comillas lo veía y lo repudiaba, ¿no? Pero Hilbrand estaba tan perdido en marxismo que, por ejemplo, a Pablo, a Pablo Macera también lo achacaba de ser estalinista, de izquierda, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me llevé la decepción de mi vida por eso, ¿no? Porque eh, Hilbert no. Eh, eh, solo tiene la pose de, de un intelectual eh, que se mete en su casa, leer libros, etcétera, etcétera Pero esa es la personalidad del culto afirmativo. Evidentemente, dentro suyo, Hildebrand dirá: hay que mantener el orden existente. Porque él lo dice mucho, ¿no? La anarquía, prefiero yo, la sociedad actual, a la, a la anarquía, ¿no? a la anarquía proletaria. ¿no? Eh, evidentemente, eso es un espíritu de la reacción, ¿no? Y lo de, Hill, y lo de, perdón, lo de Negri. Eh, hay algo fundamental, ¿no? Como te dije, algo fundamental que distingue a un Mariati de a un DNG, ¿no? ¿Y qué es esa, eh, esa diferencia fundamental? Y es que Mariati, con todo el conocimiento que tenía, de nada le hubiera servido, dice Miguel Gutiérrez en, en Mariati y marxista Leninista, en la revista Narración, revista de, sí, de revista Narración, eh, de los 80, mencionaba, de nada le hubiera servido a Mariati y todo el conocimiento que tiene sin la teoría materialista de la historia. Sin eso, Mariati nunca hubiera puesto toda su intelectualidad, nunca hubiera sido aprovechada sin esa teoría. Evidentemente, no. Se hubiera estado ciego. Hubiera estado completamente ciego y, evidentemente, nunca hubiera estado en Europa y no, bueno, no, no que no hubiera estado en Europa, sino que nunca hubiera aprovechado su allí en Europa, porque en Europa aprende más de marxismo, le sí, claro y es ahí donde viene ya completamente más reformado, y en lugar de, de que ya con el arte, el artista y la época ya podríamos decir es un marxista, un marxista ¿no? pero luego pero, cuando pero. hacen de, en defensa del marxismo, decimos este es este ya confeso y quiere hacer la revolución completa. ¿no? Así que eso le faltó a María que la conciencia de clase, la formación de la conciencia de clase, que es parte del proceso de aprendizaje de, del intelectual pequeño burgués, vamos a decir, que se pasa a las filas del proletariado bajo la comprensión del movimiento histórico de su conjunto. Completamente de acuerdo. Y vamos a hacer unos pequeños anuncios comerciales. Primero, eh, recordarles, agradecerles a todas las personas que están aquí eh, por eh, seguir esta, este programa, seguir las páginas. Y bueno, también está, creo va a aparecer en pantalla la revista Rimac Yacta, si no me equivoco. Eh, así que eh, si gustan adquirirla, pueden. Eh, ¿Sigue siendo el mismo número lo ponen ustedes? No sé el que está en pantalla, ¿verdad? Eh, pueden llamar al 978 77 -27 53 Esa es la revista... Ah, no, perdón, ese es otro. Está en, el número está en pantalla, ¿verdad? Ah, perdón, me confundí. Yo pensé que, que, sé, que era el número que estaba apareciendo en la otra pantalla. Ando distraído. Me perdonará el grupo, pero ahí está el, el número. es Ahora sí, corrijo, 987-4357-12. Para adquirir la revista RIMAC YACTA, así que, pues, si eh, desean adquirirla, pueden llamar ahí. Y también para eh, recordarles que, así de amigo, están apareciendo tanto la cuenta YAPE, que es el 918, no, perdón, yo no, ando confundiendo números no hoy día, 997-642-105, 997-642-105, desde un sol es bienvenido cualquier. Eh, apoyo para seguir manteniendo este programa, obviamente a este humilde servidor y los programas que eh, van a venir porque vamos a tener mucho más de lo que estamos teniendo ahora eh, y bueno también es un placer tener al invitado que hemos tenido que seguimos teniendo aquí además eh, y van a venir programas como este en un futuro, en todos los sábados porque saben que vamos a estar saliendo en contra de hegemonía todos los sábados, así que eh, para que podamos seguir saliendo, el apoyo solidario de toda la gente que me ve está eh, muy bien recibido y será muy bien utilizado para poder mantener este programa, está una vez más la cuenta yape que es el 997-642-105 está la cuenta PSP que está en mi cabeza, literalmente y está el código interbancario que está al costado así que pueden eh, hacer sus donaciones por ahí eh, y también me gustaría, aunque no me lo han pedido, pero voy a hacerlo, ¿no? eh, anunciar también, promocionar el libro de uno de mis invitados de estas tres últimas semanas, que es el genial Juan Pablo Bayón, que eh, hizo este gran libro, que es La lucha de clases en el Perú, periodo 2016-2021, con unas interburguesas a portas del bicentenario. Que es un texto muy interesante, es uno de los libros que estoy terminando de leer y que seguramente después de terminarlo voy a volverlo a leer. Eh, que es un libro muy interesante, sumamente interesante para entender los conflictos políticos del país, se puede diferir con ellos, obviamente no es la Biblia y nosotros no somos creyentes menos yo, eh, y yo difiero con algunas cosas presentadas en el libro, pero es un libro sumamente interesante que te da herramientas para entender la realidad peruana que toda persona debe tener para poder tener realmente, diría yo, una cultura no afirmativa. Y estamos en el término de cultura el día de hoy. Y regresando aquí al programa, eh, con mi gran invitado de esta noche, que eh, como he dicho, y en honor a de Negri que ya no está, pero que seguramente le encantaría, es un invitado con migra y sustancia. No, bastante migra y bastante sustancia, diría yo. Y hablando de, de Negri, de César eh, y de otros eh, personajes de la cultura peruana, te voy a dar una pequeña lista de personas y tú me vas a decir quién es, digamos así, la encarnación más burguesa de esa cultura que hemos denunciado el día de hoy. Vale. Mario Vargas Llosa, sí. Marco Aurelio De Negri. César Hildebrand. También. Marta Hildebrand. Se pasó. Eh, se pasó. Oh, caray, se pasó. A ver, quién más podríamos citar? Pero ojo, Marta Hildebrand dice, no, hay dos Martas Hildebrand, ¿no? La, la Marta Hildebrand de Velasco es igual, es lo mismo. Siempre dicen eso, ¿no? Pero hay dos la Martas. que sí cambió, la que yo sí me puedo quitar el sombrero, Chabuca Granda. Chabuca Granda era era que la lima señorial, y pasa de la lima señorial a cantarle a Javier. pero Sí, sí, es algo que muy poca gente conoce. Yo lo he dicho varias veces, pero es algo que muy, muy, muy poca gente conoce. Y hay algo muy irónico, ¿ya? Porque sí. la obra de Chabuca que es muy extensa, eh, básicamente ha sido censurada. No, o sea, to todos hablan de La flor de la canela, eh, José Antonio, uh -huh. Señor Manuel, que obviamente son obras de una riqueza literaria muy buena, pero eh, nadie, vamos, bueno, casi nadie, aparte de unos cuantos conocedores, este, conoce pues La flor de Buenos El fusil del poeta. El fusil del poeta es una rosa. Mira ese es, título, ¿eh? ese es, una, es hermoso, ¿no? O sea, imagínate que. Mientras alguien... jugó la guerra de los niños, ¿no? con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, de arroz, quién sabe Echa de una rosa, rosa. envejeció, envejeció de, de amor cargando furias. Envejeció de amor cargando furias. Sí, sí, es el espíritu de todo joven, ¿no? Envejece mucho de amor. Sí, sí, sí. Envejece mucho de amor. Y tal vez el himno más fuerte que haya hecho, en mi opinión, que es casi una, uh -huh. una declaración, uh -huh. y no puedo usar la palabra, pero es una declaración muy fuerte, que es este... Paso de vencedores. Ah, uh -huh. Sí sí, sí, sí, sí, esa le casi le cuesta la carrera, la carrera musical a Chabuca. Sí, sí. Mira, yo estuve investigando más sobre ello y es que, vaya, eh, el señor Manuel, recordemos quién es el señor Manuel, ¿no? Es el señor de la Plaza de Hacho. Es aquel que funda el Toreo en el Perú, ¿no? Evidentemente, Chabuca tenía una posición ya dicha, pero él ya tenía mucha cercanía con Javier ¿Por qué? Su mamá era su vecina y se cuenta se cuenta, eso está en su biografía, se cuenta de que Heró dejaba sus medias en la ventana y le estaban mojadas, ¿no? Y pues Chabuca decía este oye, Javier, tus medias. Y supuestamente, ella iba a ser otra canción, aparte de las flores buenas de Javier. Había, y también este, el fusil del poeta es una rosa. Iba a ser las medias mojadas de Javier. Esa va a ser su otra canción, pero y lamentablemente murió. ¿No? Eh, ahora, ella cuenta en una entrevista que ella dejó de cantar más de cinco años por la muerte de Javier. Y que no solamente la muerte de Javier había hecho que ella componga otro tipo de canciones, porque recordemos, etapa social cambia incluso de ritmo, sino que su pensamiento político llega a cambiar radicalmente. Sí, yo recuerdo que en una entrevista, así que no la he vuelto a encontrar, y eso que le he buscado muchísimas veces en internet, donde incluso el periodista le pregunta por qué escribirle, una canción a Javier y ella decía que las manos de las clases sociales a la que ella pertenecía estaban teñidas de sangre y que jamás se lo iba a poder perdonar salvo ella tiene ella, ella tenía el, el, el dejo de los literarios de su época, ella era una literaria más, ¿no? Tiene una entrevista en España de, de alguien que entrevistaba bastante a los literatos. Sí, sí, sí, lo he visto, lo he visto. Qué curioso que ya hemos llegado a, a, a Chauca en esta divagación Es que yo, yo también tenía ya una idea de que nadie puede ser un buen intelectual sin asumir una posición de clase. No se puede ser, sino tener una conciencia de clase en la actualidad. ¿no? Revisemos a casi todos los, eh, los intelectuales. No ha habido el gran, un grande nunca habido que no represente los grandes intereses de la clase proletaria. Y los grandes Representantes de la burguesía, no hay ninguno que sea grande realmente que no haya representado los grandes intereses de la Lucía, burguesía. Claro. Pero la burguesía revolucionaria, sí, claro. los mejores que no, no, no existen. La, la burguesía de Francia tal vez parió mejores intelectuales de los que ha parido esta burguesía actual. ¿no? O sea, por nosotros no vamos a encontrar. Claro, eh, la burguesía burocrática no. No, no puede, no sí, sí. creo. ¿no? Este, este, yo diría que está la, yo, yo diría que la burguesía financiera de este país tampoco puede. ¿no? O sea, no, no, es una y no es una cuestión de, de dónde sale, es una cuestión de que simplemente se han perdido en, que sean peruanos. En, la, en la fetichización del capital. ¿no? y han fetichizado la cultura hasta un punto de volver la producción. ¿No? Se produce cultura, ahora ¿no? la música es Producida Yo cuando, cuando encontré De casualidad en una de mis lecturas Este término no De eh, la industria musical Me imaginé fábricas de música ¿Qué no suena a eso? O sea te, te, te has puesto a pensar ¿No? Uh -huh. Eh y con el perdón de los K-popers, que seguramente conozco a varios amigos míos incluso, pero cuando yo me, me puse a investigar de cómo funciona la industria musical en Corea del Sur. Uy, es una explotación tremenda. Y, y aparte de eso, todos son iguales. Por Dios, a todos los forman para decir, hacer, mirar, sonreír Es, es producción. Se producen a ti está como si se producieran lapiceros. A nadie le espanta ¿Por <risa> Mira, qué a nadie le espanta? Hay algo más fuerte todavía Y es que eh, Hay una lectura que quisiera Recomendar ¿no? este, eh, Es de Adorno Es un De Orador, no, escuela, de la Escuela de Frankfurt También, eh, ese es uno de sus escritos Que más me ha sorprendido eh, Este es eh, eh, La fetichización en la música y la regresión En la escucha si no mal recuerdo, es la petichización de la música y la regresión de la escucha. En ese escrito te dice, eh, a ti no te gusta la música. ¿Por qué? Si tú, a ver, vamos a ver, dice, en, el, en la sociedad de clases no existe libertad de elección. A partir de ahí, ¿no? como no existe libertad de elección, ¿qué hace la radio? ¿Qué hace YouTube o, o TikTok, por ejemplo, ahora? te llena de estímulos, evidentemente, te llena de, de esa música repetidas veces, hasta el punto que la música sea situacional. O sea que, por ejemplo, suena una música ahora mismo que, no sé, el, la que tú pones a la introducción de, de tus directos, la de eh, esta soprano, ¿cómo se llamaba? Ah, de, de suma. Ima Sumak. Suma. Evidentemente, eso nos recuerda a la entrevista. Eso nos recuerda a, a mi querido Aníbal Estás, que es simpático, etcétera, etcétera. Y esa canción se vuelve, se vuelve situacional, dice algo, ¿no? Es decir, que la música no ya no recibe una escucha activa. Ya no, no uno se va a un teatro a despejarse de todo y escuchar meramente la música no. en la escucha activa, ¿no? Sino que ahora es que escucha pasiva. La música es música de fondo, es música, discúlpame, de intro. ¿no? Sí, disculpame pero eh, no, no, puede, no podemos escaparnos a eso no yo también lo hago es bueno, irónico no es muy irónico, muy irónico sí, sí. pero bueno eh, la cuestión es que principalmente no qué tenemos tenemos que no hay libertad de elección en la música porque principalmente que nos da que una ah no perdón eh, qué nos da la música la música que nos da precisamente eh, precisamente un buen sonido, ¿no? evidentemente lo relacionamos con las situaciones, por ejemplo, como te dije, lo daniel el estás, etcétera, etcétera, ¿no? la entrevista. Pero, evidentemente, ¿no? eh, la música es más que eso: es escucha activa, es, son sonidos, son cambios, giros de guión en la música, etcétera, etcétera, y eso ya se ha perdido. Por ende, como la radio te pone mucho esa música de fondo, Luego te pasa la música rápidamente y te pone las clásicas, o sea, las típicas, ¿no? Shopping con, con, su, con su serenata. su serenata ¿no? La primavera. La primavera o las cuatro estaciones, ¿no? Es para que tú digas, escucho las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? O esta la escuché cuando estaba en el teatro. ¿no? O esta la escuché cuando eh, estaba conversando con mis amigos. O como dicen ahora, yo escucho reggaetón porque me hace, escuchar, me hace recordar a la fiesta. Bien, todo eso es Adorno, eso ya no es gusto. Eso simplemente es reproducción de, la, de lo que te está poniendo la industria en tus situaciones. Realmente no te gusta, porque la, el gusto, dice Adorno, tiene que ver con que en tu libertad de escoger, escuchas activamente una canción sin relacionarla con otra cosa y te gusta Y encuentras a y encuentras hoy. respecto de otras y vas discriminando. No, no. Pero acá Clinton ya no pasa eso. El gusto, dice, está superado. Es decir, no, no nos gusta la música. Simplemente nos la imponen y no existe libertad. En la época del capital no existe libertad ni en la música. Así que la industria musical, la industria cultural va mucho más allá de ser simplemente una industria que nos impone. Es aprender de que no existe libertad en ningún ámbito. No existe, por más de que nuestro cerebro, etc. Piensen lo contrario, no hay. Es. Está en la ilusión de libertad nada más. Ilusión de libertad. Libertad, evidentemente, ¿no? Una eh, libertad abstracta. Abstracta. Tan abstracta que que cada vez es incluso más irracionalmente abstracta, diría sí, yo. Sí, sí. Cada vez es más pocos hay más pocas formas de justificarla incluso dentro del, del ideal, porque se va perdiendo hasta puntos en los que ya, yo no sé hasta qué punto vamos a llegar en, ese, en esa pérdida de libertades. Sí, lo, lo de la libertad, eso de la libertad pasa lo mismo con la justicia, pasa lo mismo con, evidentemente, la libertad, pasa lo mismo con que... Con el amor también. Lo mismo que pasa con la libertad, pasa con el amor. ¿no? Libertad abstracta. Y la, la burguesía llama libertad a la, la libertad de comerciar es ¿no? sí, como si eso fuera la libertad. Evidentemente. Y la libertad es que poder desarrollarme yo como individuo. ¿no? Y para eso necesito precisamente condiciones materiales. Pero esa es una libertad abstracta la que tenemos ahora en ley. ¿no? Y a, lo mismo dice, eh, bueno, algunos autores mencionan que pasa con el amor. El amor exige solidaridad exige compartir, exige comunión en una sociedad individualista, egoísta y de aislamiento. Es decir, qué tipo, qué clase de amor nos hemos creado para pensar que eso es en la realidad, es un amor burgués. De ahí sale que el amor romántico es un amor burgués, pero no ¿verdad? que eso pueda ser Estado. Que en la nueva sociedad va ser mucho más fuerte y de distinto tipo. No, eso ya se ¿no? yo, yo siento que en ese punto eres un romántico el último romántico ser? del mundo <risa> puede ser pero yo digo no el, el, amor. el, último, el último romántico del, del marxismo no, también. <risa> pero, no. no sí. pero eso sí, yo pienso que en, una, en un sentimiento de compartir solidaridad y de comunión tiene que corresponderse con una sociedad de comunión compartir y solidaridad interesante nos queda muy poco tiempo uh -huh. yo quiero hacer este esta lectura breve de una nota sobre lo que es filosofía para Gramsci, eh, y me gustaría una reflexión tuya, dice sí. lo siguiente, nota número 4. Crear una nueva cultura no significa solo hacer individualmente descubrimientos originales de claro. las medios. significa también, especialmente, difundir críticamente verdades ya descubiertas, socializarlas, por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elementos de coordinación y de orden intelectual y moral, el que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y de un modo unitario el presente real de un hecho filosófico mucho más importante y original que el redescubrimiento por parte de, entre comillas, algún genio filosófico de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales. Tal vez eso es también parte de lo que hablamos de la cultura, ¿no? Hay algunos genios o filosóficos o genios en otros ámbitos de la academia que creen que descubren cosas y están solamente redescubriéndolas y se las apropian para ellos. ¿no? Evidentemente. Y eso es muy triste. Muy triste. Así. Mi última pregunta será ¿Cómo rompemos con eso? Mm, ¿Cómo rompemos con eso? Bueno, la respuesta está en no la cultura, ¿no? Porque uno no puede, como dije una vez en mi primer video, ¿no? De eh, verso crítico, yo mencioné, ¿no? Lo, uno no puede hacer eh, eh, de alguna forma. La cultura por la cultura, no, es decir, uno no, no va a, mediante la cultura a, de alguna forma, eh, no sé, eh, que la gente se vuelve más culta ¿no? a través de la cultura y todo eso, ¿no? o, o cambiar la cultura leyendo más, lo que, tam, que también, ojo, pero tiene que tener un sentido, un propósito en la lectura y la teoría, y es la teoría para la acción, evidentemente y la teoría para la acción no hablamos de cualquier acción ¿no? eh, tampoco hablamos de tirar piedras ojo tampoco estamos hablando de, de anarquismo, ¿no? estamos hablando de una organización que es evidentemente que vaya más allá de la cultura ¿no? y yo creo que lo mismo pasa con la libertad eh, yo creo que lo mismo pasaría con otras cosas ¿no? eh, evidentemente si uno quiere una forma racional de sociedad, primero debe superar la razón, debe superar el aspecto filosófico de la cuestión ¿no? y entrar a, precisamente al aspecto de la cuestión ¿no? como diría Marx eh, la cuestión, eh, bueno, Hegel pensaba mucho en la, en la cuestión de la lógica, pero se olvidó de pensar en la lógica de la cuestión evidentemente, eh, ahí eh, como diría Hegel también, la filosofía concilia en el plano de la mente las oposiciones ¿no? pero no en la realidad bien Precisamente en la realidad, precisamente querer ya eh, la transformación y querer precisamente conciliar las contradicciones, no conciliar, sino superar las contradicciones, eh, solamente es precisamente tarea de una solución política. Y la solución política ya no es una solución filosófica, ya no es una solución cultural. Una solución política, organizacional, de la supervivencia por precisamente la, eh, la, evidentemente la vivencia cotidiana, ¿no? Es decir, eh, la respuesta es organización, revolución y pues evidentemente formarse más y más y más para obtener precisamente la dirección si es que se quiere formar de ello y para poder dar nuestro reito de arena eh, a formar esa eh, en ese sentido una nueva sociedad. Como dijeron una vez, no estamos desde cero. no La gente evidentemente no tiene conciencia de clase, pero... Tenemos que hacer, rehacer todo esto desde cero. Bien, señores, fue pues Julio Yáñez aquí en Hegemonía. Julio, antes de terminar, ¿Y la gente cómo puede seguirte, cómo puedes seguir? ubicarte. Ah, eh, por favor. Muchas gracias, Aníbal. Eh, también agradezco el espacio y la interesante charla que hemos tenido. A mí me pueden buscar, evidentemente, como verso crítico. Yo tengo un canal de YouTube, ¿no? en el que también subo contenido parecido y también. Eh, algunas exposiciones que tenga evidentemente de estas cuestiones eh, teóricas eh, o una línea en específico, una línea política que ya sabrán cuál es respecto a la cooperación que hemos tenido, ¿no? la posición marxista, ¿no? y eso sería eh, pues todo, ¿no Aníbal? Eh, muchas gracias, como te reitero, por el espacio y muchas gracias. No, muchas gracias, y Julio, gracias. Señores, ese fue Julio Yáñez, que estuvo aquí estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, extraordinario con tertulio de esta noche. Eh, gracias, gracias a todas las personas que han estado aquí, gracias Villasanti por apoyarnos como siempre desde Twitcher y gracias a todos por haber estado. Eh, recordarles una última vez que si desean apoyar el programa, eh, las formas de apoyo están en la parte de arriba, puede ser la cuenta YAPE, la cuenta BCP o el código interbancario, siendo la cuenta YAPE el 997-642-105 para cualquier apoyo solidario con este humilde servidor y este canal y antes de terminar me gustaría bueno, eh, recordarles que estamos en un ciclo sobre pensamiento marxista, sobre todo lo que tenga que ver con marxismo, a propósito también de que el día de ayer fue el cumpleaños del de gran Karl Marx y pues este vamos a seguir con este ciclo y yo quiero finalizar diciéndoles que es para mí importante que todos aquellos que hemos accedido de alguna manera por nuestras condiciones de clase a ciertos conocimientos nos volvamos intelectuales orgánicos nos volvamos parte eh, de el cambio que necesita el, el país que necesita el mundo además es Parte del deber de aquellos que se quieran denominar intelectuales o que quieran formar parte de eh, pues un trabajo político que es a la vez un trabajo cultural, en mi opinión. Pues como diría Gramsci, eh, el marxismo es también esperanza. Nos vemos.